hola a todos y bienvenidos a Seven historias para gente interesante bien hoy como han visto en el título del vídeo vamos a hacer un recorrido por trucos más bien curiosidades eh, que podemos encontrar en google y en youtube eh, diferentes formas de buscar también en, eh, eh, entrando en youtube o en incluso en el google maps vamos a ir viéndolo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 y si hacemos una búsqueda pues también eh, eh, también pasaría lo mismo eso es ahí se cae la, la búsqueda que yo he hecho y incluso yo puedo mover los trozos bueno tiene cierta gracia y si estamos aburridos un, un día pues lo podemos probar bien eh, volvemos eh, vamos a probar otro y vamos a probar uno que es este Do, vamos a poner do a barra el roll. Y lo que hace es girarnos la pantalla. Este es bastante sim, eh, simple. Bien, el, el siguiente truco sería irnos, meternos en Google y meternos en imágenes. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Atari. Atari Breakout. Este que nos sale. Bien, entonces ven que aquí se convierte en un juego de los de machacaladrillos que había en los años 90 y si me acuerdo de uno que tuve yo en un ordenador que era el Arcanoid pues este es similar y podemos jugar en él vale perfecto bien el siguiente truco sería poner aquí CERG RAS vale ahí nos sale y vemos como hay una serie ahí de OES que van cayendo y nos van destrozando las búsquedas entonces tenemos que intentar que no nos las borren pinchando en ellas es bastante complicado la verdad pero bueno, entonces él seguiría hasta que nos borre toda la pantalla. Como ven, ahí siguen cayendo, es complicadillo. Y siguen incluso con las de abajo. Si dejamos ahí, pues al final nos borra toda la pantalla. Y nos hace un efecto bastante curioso. Vale, y ahora lo que va a hacer es juntar todas las OES que ha usado, todos los ceros, según lo veamos. Y nos va a poner algo así que pone GG, dos gs bien ahí vemos ya que están las dos gs y bueno sería bastante curioso bien vamos por vamos con algunos trucos a la hora de eh, convertir medidas etcétera si yo pongo aquí directamente le pongo por ejemplo 47 celsius en este caso grados a fahrenheit pues automáticamente él ya nos pone que de 47 grados celsius son 116 grados fahrenheit por ejemplo, podría probar también, pues yo qué sé, 100 yardas en metros. 91,44 medidas. Eh. Por ejemplo, eh, cambios de moneda. 100 dólares a euros. Pues automáticamente también así. De estas podemos probar un montón de ellas más que son bastante útiles. Eh, bien, luego también tendríamos, podríamos usar esto como calculadora. Si tú pones aquí 15 más 20 más 30, automáticamente él te saca ahí una calculadora y nos saca ya la, la suma hecha. Entonces, esto es bastante útil porque eh, podríamos luego incluso usarla para otras cosas, ¿no? 45 menos 20, eso sí. Y luego también aquí hay otro truco que podemos saber cuándo sale el sol en nuestra ciudad y cuánto se pone. Si por ejemplo ponemos puesta de sol, puesta de sol, Vitoria, por ejemplo. Pues ahí nos pone a las 20.45. Y si ponemos eh, salida del sol, pues también eh, salida del sol. Vitoria. Bueno, me da igual el, el sitio ahí. 708 Bien, entonces ese es otro pequeño truquito que tenemos Bien, luego hay algún atajo de teclado que nos viene bien a nivel de internet Por ejemplo, control más, pues agranda la pantalla Control menos, la hace más pequeña Control más D, nos metería un nuevo marcador en favoritos Ahí vemos que se abre y yo podría eh, escribirlo Control E sería buscar entonces ahí nos sale y podemos buscar directamente aunque no estemos en Google. Uh -huh. Control J nos saca eh, las descargas que hemos hecho. Y Control H el historial. Eso. Bien, entonces estos serían algunos atajos de teclado que también están bastante, bastante bien. Bien, luego tenemos por ejemplo algún otro truco. Que si nos vamos a, a youtube nos vamos a meter en youtube vale momento ahí estaríamos y sí, si ponemos lo siguiente do dejarle en shade dejarle en shade con los entonces empieza a sonar una música y se empieza a mover se empieza a mover el logotipo de youtube etcétera Bien, es una cosa curiosa, Ay, se a mover ya todos los vídeos y esta es, queda bastante chulo. En esta zona yo puedo, aparte de meter un nombre, puedo meter unas coordenadas. Entonces, bueno, por internet podríamos encontrar eh, diversas direcciones eh, de GPS que la gente ha ido recopilando. Yo en mi página web también he recopilado algunas que son bastante curiosas bien para entrar a mi página web bueno podemos poner ebm informática en el google o en el enlace que tenemos debajo del vídeo bien si yo me meto aquí a mi página yo ya lo tengo buscado este sería lugares curiosos para ver en google maps el artículo estaría por aquí a la derecha y si yo me voy por aquí pues tengo algunos que son bastante curiosos el resto los podéis ir probando por ejemplo aquí tengo uno que le cojo así le voy a coger y le copio eh, las coordenadas, y vengo aquí ahora y lo pego. Vale, le digo que me lo busque. Y bueno, ahí no vemos nada, pero le tenemos que decir en el modo de vista satélite, tierra. Y entonces ahí vemos la curiosidad de que parece que hay en un campo, pues hay como arado o algo así que pone bar. Entonces, pues bueno, es una cosa curiosa. Vamos a probar otra. Vamos a suponer que, por ejemplo, esta que pone Mickey Mouse. Vamos a ver, ahí cogemos. y lo pegamos eso y o sea, ahí veríamos que tenemos la eh, bueno las orejas y la cabeza de mickey mouse no esto será en, en florida en disney world o donde sea bien y así tenemos un montón que podríamos coger por ejemplo aquí hay estadios de fútbol voy a probar uno y cosas así circuitos bueno sobre todo los que están bien son los que bueno son algo curiosos más que los estadios de fútbol eso que los podemos encontrar fácilmente bien ahí veríamos el estadio azteca en méxico y bueno pues ahí vemos la vista de paja. Muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos eh... Eh, si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos ya ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por lo, el resto de canales el canal de bm informática eh, tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama films and series también les recomiendo que entre por el canal de Gameplays de Aventuras Gráficas, eh, se llama ventura y también me pueden encontrar en las páginas web de Bem Informática, La buardía de BM, Photoshop, arte y Cursoriales, además de en todas las redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.